Buenos Porque días. a mi siniestra, como siempre se colocaba, está frase. ¿Qué, así más, es. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes eh, cambiaron. Buenos días. La producción eh, hizo algunos cambios ¿Ah, sí? en virtud de que los abogados en ejercicio se van más temprano y entonces fueron colocados en las esquinas para que así la distribución del equipo ¿Y cuándo me van a cambiar a... a mí? Porque mira... Yo estoy de cambiar ya. Carolina hace muy bien. <risa> ¿Cómo fue? Carolina te sustituye muy bien. Buenos días a toda la gente que nos sigue a través de Telenor Canal 10 y a través de telenor.com.de para todo el mundo. Aquí estamos. ¿Viste a Alicia anoche? No, no. No, eh... ¿No la viste? No, no, no pude ver a Alicia. Yo, eso es Estuvo... eso, eso un insurgente. Estuvo, Estuvo esperando ahí que el hombre iba a hablar. Y, me engañaron, habló. Y, y el hombre habló <ríe> Excelente. Me engañaron como a un niño chiquitito A todos Aquí te engañaron qué, ¿qué pasó con, con lo de cosas? Lo te hombre? engañaron porque lo tú eres el hiciste. alcalde que dijo que iba a hablar pero eso, eh, todo el mundo esperaba que era David, David Collado Llega. que iba a hablar. No se engañaron porque tú eh, quisiste. Una compañía, ¿Y quién, de, ¿quién habló? Eh, una compañía ahí de cerveza. Un actor de la presidencia Que hizo una, un excelente papel Invitando a, a la gente para la pelota. Y pusieron Psh, al país chata, en vilo, tío, la gente tío. pensaba que era algún el candidato que iba a hablar. No Pero hablaba. lo que había que haber vilo era por lo de Alicia Ortega. ¿Qué pasó con Alicia Tiga? No, no tuve la oportunidad se llama de... expectativa. Sí. Sí, muy buena. 11.500 mil millones de pesos que dio Gonzalo del Ministerio de Obras Públicas en obras grado a grado a 38 empresas. Eso debe ser Para investigado. asfalto. que sí. da para asfaltar eh, 2.730 kilómetros. Eso debe ser investigado igual que lo que sí, aportó bueno, a de Diandino Peña también y el Andino procurador Peña, no hizo nada eh, hace mucho por eso que, yo estoy proponiendo es que Alicia Ortega sea la encargada de investigación de la procuradora debería ser ojalá ojalá ojalá la eh, en caso de que <risa> gane Luis Abinader gane la nombre a ella pero, vamos a poner a Guillermo Moreno mira, procurador. Eh, te, te fijas cómo, cómo qué verdad, que, que van a poner a Guillermo Moreno como procurador. Mira, el, te fijas cómo sería interesante. Te fijas cómo se diluye, cómo se diluye una discusión tan seria en pedirle a Alicia que investigue. Investigó, están los datos, son reales. No hay más nada que investigar, lo único que tiene que empoderarse el Ministerio Ahora Público. Ahora nosotros vamos de corrupción, a poner de anticorrupción Francis. y que actúe. Ahora vamos a pedirle a los diputados que interpelen a Gonzalo a ver, bajo sí. una solicitud que le van a hacer a Camacho en la Cámara de Diputados para que lo ponga en agenda. ¿A Camacho? Sí. sí. El presidente de la Cámara de sí. Diputados. Sueña Pilarín. ¿Cómo que dice? Bueno. Sueña pilarín. pilarín. Bueno, Francis, ¿qué nos tiene para hoy? Bueno, mira, la verdad que el día de ayer, para el tema del ejercicio... Jurídico tiene una connotación importante porque nosotros somos una nación joven, prácticamente eh, hablando en jurisprudencia constitucionales. Si viene de, de la orozona y de los pensamientos quercianos, y después de aquella sentencia del juez, eh, ayúdame ahí, Sócrates, march. Marcha. en el 1803 marcha, marcha contra el, el, el caso Marburico, contra... correcto, entonces todo esto viene a engrosar el, el fortalecimiento constitucional y la constitucionalización del país en el entendido de todos estos eh, derechos fundamentales que para todo ciudadano eh, es válido y se invocan en un proceso determinado y que ayer, en ese ejercicio de control difuso, como lo aplicaba temprano Sócrates, el, los jueces del Tribunal Superior Electoral decidieron respecto a un caso en específico que fue el presentado por Rodríguez Espinosa. A todo esto, aunque les resulte... Eh, Engorroso a los contrarios, a los que han pretendido que desde la política se puede también ejercer una presión para que alguien no vaya. El doctor Leonel Fernández es por el Tribunal Constitucional, en el caso específico, es admitido y entiende que no tiene ningún límite. Y entiendo que no deberá ser otra, no tendrá otra sujeción, ya que en la misma, en el mismo día, eh, la Junta Central Electoral aplazaba, sobreseía, hasta tanto el Tribunal Superior Electoral diera su veredicto sobre un caso que conocía y tenía que ver con, con la decisión que iba a tomar la Junta en el día de ayer y que también la sobreseyó. Salió la decisión, vamos a ver cuál será la actitud de la, de la Junta Central Electoral. Porque el sobreseimiento de la Junta... Se produjo hasta tanto, se produzca el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y fue en relación a la inscripción de la candidatura de Leonel Fernández por parte del Partido Reformista. Recuérdate ¿Qué? que a propósito de la acción directa de inconstitucionalidad, se requiere por ley un pronunciamiento o una opinión de la Junta Central Electoral. Entonces el Tribunal Constitucional le dio Son un plazo de 30 días para que diera esa opinión que vence el 8 de diciembre. Entonces, la Junta, a propósito de ese requerimiento que se le hizo para inscribir a Lionel, lo que dijo fue que se reservaba el aceptarlo o no hasta tanto se pronunciara el Tribunal Constitucional. Excelente. Entonces, a todo esto, la sociedad tiene que estar cuidadosa, porque hay sectores muy bien, muy bien dotados de conocimientos constitucionales y, y jurídicos que procuran llevar la procesión por otra vía. Pero serán estos los tribunales, el tribunal constitucional como, como juicio de cierre y de definitivo para darle a solución a unas normas que han establecido los legisladores de forma apresurada porque tenemos leyes como la de partidos y la de electoral muy recientes que yo he dicho aquí en múltiples ocasiones que son leyes que, que develan el grado de conocimiento que tienen nuestros legisladores al momento de legislar y son las develadoras también del grado de comportamiento político que tienen los legisladores al momento de hacer leyes que suponemos deben ser la corrección de la convivencia pacífica, adecuada, constitucionalmente establecida entre partidos y ciudadanos, ciudadanos y el Estado. Y todos por igual tener un disfrute pleno de esos derechos constitucionales que se enmarcan en nuestra Constitución, en un Estado social, democrático y de derecho. Por lo tanto, para mí, el mismo ejercicio eh, legislativo se comporta en un tanto como el expediente o como yo diría el cuerpo de delito. Cuando se tienen leyes que a la vez, cuando pasan el texto de constitucionalidad, no lo cruzan a plenitud. Y prácticamente vamos a tener una ley para el 2020 que va a llegar a las elecciones con un pie menos, con un brazo menos, un, una dificultad. Es decir, una ley con condiciones especiales, porque va a ir siendo desmontada a la medida que se vea chocar la ley con la Constitución. Y eso es el ejercicio y esperamos que... El legislador negativo, como se le tiene al constitucional, porque es vinculante y transforma sin necesidad de una reforma, que debieron los legisladores haberla hecho con antelación, inmediatamente se dan cuenta de todas las incorrecciones y faltas en, en el texto. Pero tenemos un constitucional, gracias a Dios, que está diciendo la constitución y está garantizando... Y por ellos, en una línea descendente, el control difuso que deben de tener los, los distintos tribunales del orden eh, judicial en la República Dominicana. Y ayer fue una muestra de ese control difuso en, la, en el entendido de la interpretación para el caso en específico del PTD y Leonel Fernández. Esto para mí yo creo que es un momento de avance, un momento de reflexionar, de, de de creer en la constitución aunque todavía se siguen haciendo alarde de poder y de, y de no freno en muchas de las actuaciones del Estado como provocación a veces, como porque ya sabemos que hay un presidente que salió a las calles a hacer política y que penosamente vi un tuit de José Tomás Pérez que lamentablemente ha tenido que arrodillarse al mismo grupo que lo avasalló y lo prácticamente lo dejó fuera. Y para volver al redil y tener hoy la embajada de Washington, ha tenido que, que hacer disfrutarse todos y cada uno de las cosas, de, todas y cada una de las cosas que él renegaba en su momento y criticaba. Hoy lo ve bien y hoy lo aplaude y dice que eso no es nada. Que un presidente en Estados Unidos sale a apoyar a los candidatos congresuales cuando se trata de lograr una mayoría o una, o una verdadera un equilibrio cuando no lo tiene en el Congreso. Pero eso, sí. no, eso no es pecaminoso que el presidente salga a apoyar a su candidato. Son bueno, de su eh, cuando, cuando... Porque eso... hay una cosa donde el Fernández lo hizo también, incluso lo hizo con él, y se subió en caravana. Y... No y es porque lo haga... Si no, ya, no ya es que debemos corregir, es, ley, es, que, es que... que debemos corregir ya, que ningún presidente lo haga. Es que debemos corregir, como ya tenemos una ley que regula, ustedes ven cómo se hizo, el mismo Gonzalo planteó cuánto recaudó, aunque no pudo demostrar cómo lo gastó. Y, cua, y por qué gastó 3 mil millones y aparecen nada más 300. Pero también lo hizo Lionel. Y debió hacerlo todo el que estaba participando, lo hizo Hipólito, lo hizo eh, Abinader. Aunque Hipólito fue el más rentable. Por no decir tacaño. Tacaño. Entonces, cuando nosotros tenemos. Esto es independientemente de mis inclinaciones políticas, y aquí yo no quiero, quiero discutir la parte de respetar o de, de hacer que el país sea viable. Cuando se habla de Estados Unidos, Estados Unidos está más que claro que tiene instituciones fuertes, y el dinero realmente es de recaudaciones, y el Estado cuando se moviliza el presidente para esos fines, lo hace a cuerpo de camisa, a cuerpo de camisa, y en, muy, eh, en un excepcional caso, lo hace con sus propios recursos del partido que gobierna, no con los recursos y movilización de todos los recursos que el Estado tiene para el ejercicio de sus funciones. Esa es la gran diferencia de Estados Unidos y aquí. Cuando se moviliza aquí el presidente, se moviliza todos los recursos del Estado en pos de esa campaña. Y eso para nadie es un secreto. Y es lo que debemos de avanzar y corregir. Nosotros no podemos seguir aplaudiendo lo que es incorrecto. Porque de lo contrario vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y no nos quejemos después, ni critiquemos de que se gasten. Entonces, yo creo fielmente en que... Esta generación, luego de los cambios y las transformaciones que está sufriendo la vida política nacional, que llegó, la, la, la vida de los partidos llegó a su límite, hoy se está reorient, reorientando hacia una nueva idea y visión de ejercicio político. Y eso lo tenemos que propiciar, gústele o no a los que viven de la política y derrochan como si cualquier cosa, el dinero del Estado, de lo que todos disponemos al momento de consumir, al momento de pagar nuestros impuestos y que se sigan utilizando a las anchas como se está haciendo, que no haya control y que se le mande a una periodista de, de la talla de Alicia Ortega que ha hecho una investigación documentada con todas las bases de los organismos que corresponde porque tenemos una ley 200 que nos permite accesar y cuando se accesa a esa información se puede develar esto no es juego, ni podemos denostar el trabajo periodístico solamente porque nos afecta o porque no queremos admitir que hay un acto de corrupción evidente, palpable. Y es al funcionario que, que le corresponde ahora, el de la investigación, de la persecución, que por ese rumor, como dijo el presidente Medina en su primer periodo, solamente por rumor voy a actuar. ¿Ustedes lo recuerdan? No fue así que él dijo. Claro. ¿Eh? Claro, están los audios y los videos. Entonces, tomémosle la palabra al presidente ojalá que eso se cumpla, que él se libere de toda esa carga y permita que los órganos trabajen. Pero lo primero que le llega al dominicano común trabajará el Procurador General de la República, que ya días antes le había objetado unas perspectivas, como ella tiene un segmento de perspectiva sobre otros casos, y prácticamente Alicia le manda decir que ella no se retracta, que quien tiene que derribar su investigación es él, como investigador jurídico del Estado Dominicano. Oiganme, esto fue una contesta contundente. Bueno, hay una llamada. Adelante, buenos días. Sí, buenas, buenos días. Francia. Sí, buena Francis. Sí, buenas. Buena. Muy, muy bueno, muy bueno tu comentario. Gracias. Pero pero a veces yo me hago una pregunta y le hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo puede un legislador, un regidor, un diputado eh, hacer un buen trabajo sobre las leyes en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, en el ayuntamiento, si lo que saben es de todo menos de, de leyes? Dibia. es eh, duro pedirle a si la... lo que saben es de trabajo de, de droga de deporte de, de otra cosa de todo menos de leyes entonces el pueblo que habla los ojos no podemos entonces estar pidiéndole a ellos que hagan cosas buenas si sí. ellos son los que están gobernando y los que están arriba entonces el pueblo habla los ojos bueno, pero el tema de que quienes conformen las cámaras legislativas o los espacios legislativos, a cualquier nivel que sea, pueda ser cualquiera, es precisamente por un asunto de equilibrio democrático. Sí, sí. Todos los sectores, todas las personas tienen derecho a ser elegidos, tienen derecho a elegir. Eh, y para eso las cámaras o los lugares donde se legisla tienen asesores que pueden darle forma jurídica a las inquietudes de un deportista que, que es legislador, y para de un eso. ingeniero que es legislador, que el es un de un presidente. médico que es legislador, pero no se le puede prohibir o exigirle a todo el mundo que sea abogado para que sea legislador, porque entonces estaríamos creando un privilegio entonces, que, eh, eh, En el sentido de creo, entiendo, que le está mandando el mensaje al legislador, por lo menos utiliza lo que la propia eh, constitución del Congreso te permite, de tener asesores, Sí. calificado pero son, son, son sus asesores claro asesorio. son los asesores ah, que pues lo hacen o es... tú te crees que Rubén yota se le ha hecho una ley nunca en su vida bueno, es ¿Eh? que... pero, ¿Tú crees que no ¿Tú crees que, yota que ha, ha hecho una ley en su son, vida nunca es, la es lo lo ha hecho hacen los ¿Lo, que hacen es, lo que hacen los toyos imagínate son especialistas lo que hacen, es, lo que hacen es, los toyos no ya no hacen, el toyo lo hacen intencionales Sí, es un bueno, de mira, Congreso. Mira, Juan, y votan una ley que no está bien. Que el, se el artículo que 44, que fue el primero que desmontó el constitucional, fue intencional. Recuérdate que todo lo que venía para este proceso político era que no se criticara a ningún candidato. ¿Tú recuerdas la, la, la norma de la ley? La, la, sí. El artículo 44. Que no se criticara a ningún candidato. Cuando sí. se eligiera como candidato no podía el ciudadano eh, criticarlo. criticarlo. O de lo contrario, tendría multa de 2 millones y hasta prisión. En cambio, si, ella, si ellos violentaban los candidatos, la norma le iba a costar 200 mil pesos de multa y van a seguir con su proceso. Sí, una francachela. Sí. Bueno, señores, vamos a una pausa. Cuando regresemos, ah, hay una llamada. llamada. Antes de la pausa, la llamada. Bien. Buenos días. Buen día. Aló, buenas. Adelante. Hey, ¿Cómo están? ¿También? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por llamar. Yo estoy levantando viendo a ustedes, ah. que me encanta ellos. <risa> gracias. ¿Y por qué cambiar al Peleón, de Peleón, de ¿A quién? <risa> al Peleón. Para <Peléon. risa> pa controlarlo. <risa> claro, Para controlarlo. Yo estoy aquí despojando este eh, asiento. Gracias por esa llamada. Eh, ven lo importante ya que tú. la posición <risa> lo, eh. En el set. La gente ya. sabe que aquella era mi silla y que esta es la de Francis Ya no va a ser así porque la producción determinó ah. que los abogados, en ejercicio, como se van un poco más temprano, lo vamos a sentar. Y en, en ocasión, el centro. Exacto. Que está picando. Eh, Así que hicimos un cambio para, para mejorar la estructura de eh, visual del programa. Gracias a la gente. Eh, eh, el del centro ya se está ubicando en su área en eso, profesional. El, ayer lo vi. Y eso lo, lo, vi. lo vamos a ver más a menudo en los tribunales. Que después de tantos identifica años siendo. Identifica a los peleones Claro, identifica. Gracias. Decir nada. Bueno, vamos a la pausa. Ahora sí. Regresamos en breve. No se vayan. Buenos días. Esto es de mañana.